Aceptar que hoy es hoy, vivimos en la era que vivimos, en donde vivimos, no negarse a ello, creo que eso también nos cierra la abundancia, de alguna forma. Como no vivir en un enfado ¿no? continuo, sino aceptación y dentro de eso, pues hacer lo mejor que podemos. Por lo mismo, ¿no? hay muchas maneras de luchar. Y entonces está la alimentación un... negra. Una manera muy interesante. ¿no? Que es... Se trata más de compartir que de consumir. Nunca olvidarnos de los cambios grandes, pero basados en los cambios pequeños, que es en los cambios en tu, comuni en tu propia comunidad, en tu propio barrio, distrito. And in terms of, you know, spreading the message, I think grassroots is the better way. Like you guys are doing it, you know what I mean. Grassroot, the grassroots, the grassroots. Como los grandes, lo hacemos como los grandes, pero, pero en pequeño, en pequeño y llevarnos pues eso. Blind us all, ignorance is growing tall, we all need the right to decide. Sí, sí, You, sí, you, sí. Eh, pam, pam, pam, pa, pa, pa, pam, pam, pam, tan, tara, A la, a la música Roots, eh, el, el sound también, eh, las bandas también y la producción, pero es que al fin y al cabo eh, es nuestro modo de vida, no nuestro, nuestro, no nuestro sustento, pero sí nuestro modo de vida, lo que, nos, lo que nos alimenta, lo que nos gusta. ¿Por qué el reggae? Porque me gusta, porque es lo que me llena, porque a ver, la música para mí es súper importante, pero la música reggae tiene un no sé qué, lo estrictamente musical. El amplio espectro de disciplinas, de estilos, de todo eso es, es, es algo para conocer. Vamos a contar la situación. Vamos a contar la situación. Yo estoy leyendo que la tierra es hueca, no te digo. Hombre, no te digo como mi cerebro. Nah. Eh, salimos de Madrid sobre las 2, 3 de la tarde. Eh, quedamos con Javi, eh, supuestamente a mitad de camino. ¿Pero qué pasa? ¿Se le truncó el camino a Javi? Entonces, pues, empezó que, que vengo a dedo, a carreta, que me coge Superman por el aire. Y bueno, conclusión: que se, vamos, se retrasó. ¿Me ha hecho que está en la estación? Bueno, pues voy tirando para allá a ver quién le viene. ¿Cómo estamos? el de Sí, señor. ¡Alright! right. duro, muy duro. No lo hagáis nunca, no lo hagáis nunca. Es muy difícil para la mind, en la cabeza, pero en el corazón muy claro. Sí, sí, sí. Nos ponemos a pensar: toda la gente que, que, que vamos a entrevistar o tal está toda en su medida, está intentando abrir campo para él y los demás, porque nunca es para él solo, es para él y los demás. O, o, o, o si lo está haciendo para él, que sea que lo hace para él, sin darse cuenta, está ayudando a otro. Te quiero decir de que lo busques y lo mires por donde lo mires. La comida que damos es lo más, o sea, todo casero, o sea, dar como un real refugio, tanto en alojamiento, en ambiente, en calidez humana, eh, alimentos saludables, que sea un descanso bonito, agradable. Y, y yo siento y la gente lo dice que esto es un, un lugar de poder, ¿no? un sitio realmente que se sincronizan cosas bastante. Es como un escaparate del de universo, porque al final si no esto es un poquito isla. Que también por eso es mágico, ¿no? Pero, pero tiene esa, esa pequeña ponte. ¿no? Y hasta que los chavales no crecen y pueden marchar, pues dentro todas de las cosas. Entonces, este, yo creo que incluye el. En... O sea, por esto lo que estoy positivamente. No porque sea mejor, no lo explico, sino porque nuestro aparato... De... O sea, si la alternativa no es alternativa, no es alternativa. No es, alternativa no es una alternativa más. ¿no? ¿Qué tiene de Cobar? Pues bueno, la filosofía de Cobar es que somos muy frikis del mobiliario y de, de las tres rs y, y entonces como no teníamos ni un duro para montar el bar, y, y la filosofía do yourself es la que hemos mamado siempre, pues decidí eh, utilizar todos materiales reciclados. En la medida de lo posible, también muchos de los, de los productos vienen, pues, de, cerca de algo local o productos, si se puede, ecológicos. Ese es un poco el rollo de, de ECOBAT. Aquí que se está la es más pero bueno, queda. Y Filosóficamente o metafóricamente, pues sí que es un poco pues mi refugio. Y yo creo que para la gente también es, es el refugio, ¿no? de, en el que viene, pues escucha buena música, se come sus pinchos, se toma su cervecita, se relaja. Nada de fútbol, nada de tele, nada de 40 latino, ni nada que tienen los demás. Precisamente por lo que hablamos, porque aquí se han visto pocas cosas. Y nos da igual, pintura, teatro, música, circo, todo. todo. Vale. Entonces el criterio, bueno, también siempre sí, tiene que haber un... un empático ¿no? con, con las personas que, que traemos a nivel humano. ¿no? Sé lo que es el bando del músico y también el bando del que programa y regenta un, un, un local. Entonces yo he apreciado en estos cinco años que, que hemos dado cultura musical. nosotros nos da igual que alguien nos llame para tocar un martes, un miércoles, un jueves... Si entra en nuestra filosofía, le podemos echar un cable y podemos hacer una, unos vínculos, programamos. Apostar por la calidad, por la variedad y, sobre todo, por algo original. Total, que lo que se intenta es como como aportar todo lo que hay detrás de la música, de los artistas, poder grabarles, poder juntarlo con otros artistas, poder producirles, sacarle un álbum, hacerle una promoción, un marketing, diseño, fotos, videoclips. que proviene del, de euskera ¿vale? y, bueno, significa guerrero. Intentamos aportar, pues, un, una perspectiva o un trato, un trabajo un poco más profesional, ¿no? Dejar que el artista haga su trabajo de artista y que no se tenga que estar preocupando ni de la comunicación, ni de la portada del disco, ni de cómo va a salir el disco, ni a dónde tiene que ir a cantar, ni tal, no. Tú dedícate a lo que tienes que hacer, que es música, que es crear. Y sí, la verdad que el domingo la verdad que podría ser bastante representativo de lo que es toda la idea de gudaridad right, right, right. Apareció Espi técnico de, de Blueskang. Ah, pues estoy empezando con un nuevo proyecto, el Rock Palace, que es un sitio que lleva abierto mucho tiempo. El Ropalar básicamente es un edificio dedicado a la música, en todo su más amplio espectro. O sea, tenemos la sala de conciertos, que también es el bar, hay locales de ensayo por meses, locales de ensayo por horas, está el estudio de grabación... Siempre ha sido un clásico y tiene mucho carisma. Y ahora, pues queremos recuperar un poco eso, incluso ampliarlo más en estilos y, y disciplinas. Yo soy Valijas, yo soy Nino, y somos los organizadores de La Concha Reggae Vibes y también tenemos un programa de radio que se llama La Concha Reggae Radio. Bueno, la primera característica es de donde viene el festival, que es de aparecer en un parque que es un jardín botánico, que es un sitio como muy preparado para hacer ahí un festival. En ese lugar es donde se han dado a lo largo de las ediciones pues bueno, Un cúmulo de actuaciones, talleres, gente moviéndose en Cantabria a través del reggae y del DAF, fundamentalmente, que es en lo que nos movemos. Pues El Artín es un encuentro que propone un montón de actividades enfocadas a dinamizar los pueblos, a recuperarlos y a crear iniciativas de autoempleo en estas zonas rurales que ahora mismo, aparte de, estar, de tener necesidades, también tienen muchas posibilidades sobre todo en los tiempos que corren. Hombre, cada vez que haces algo, al final eso genera otras cosas alrededor. A partir de ahí, lo que aportas a la escena, la escena te lo devuelve y se van creando otro tipo de proyectos paralelos y al final se junta esa palabra que... que queda muy bonita en los papeles, pero que se llama Sinergia y es un poco lo que, lo que va generando un festival. El hacer, lleva a hacer otras cosas más. Y poder hacer actividades que igual le encuentras en las, en las grandes ciudades, pero que... Realmente, si te organizas, se pueden llevar a, a casi cualquier sitio. De hecho El WIMES es, y, bueno, y el Artim también, pero concebido para, para pequeños sitios, para que no se pierda, para que se cree esa sensación de comunidad también, ¿no? de que la gente se vea en todos los momentos del día, no solo en las actividades, entonces ya, pues, eh, se hace más vínculo. Lo más bonito de todo esto es, como ha pasado siempre, que es la interacción entre los músicos que están aquí conviviendo, ¿no? de locales por meses, proyectos que salen entre un. Sabes, es que se forma como una pequeña familia entre gente muy profesional y gente muy, muy amateur, ¿no? entonces se crean cosas muy curiosas. La idea es juntar la gente de la zona junto con el camino y todos los amigos que, que vengan a disfrutar de de nuestros pequeños y grandes proyectos. Porque todo el año pues trabajamos con, con una red de intercambio, con monedas sociales, con talleres, con exposiciones, con ciclos de cine, de cortometrajes, de documentales y el plano musical. Nosotros fuimos los primeros en Capezón en, en apostar por la música, siendo... siendo ilegal. factor en el lado espiritual y en el lado académico de las cosas. Sensibilidad, Nos da igual es nos da igual Todo es arte y es expresión y, y todo vale. Todo vale, siempre y cuando. Realmente haya una sensibilidad. Haya... Empecé a buscar en internet, por Facebook, grupos cántabros, grupos así que estén por ahí, incluso bares, que hagan también lo mismo, ¿no? Es muy bueno también eh, el tema de, de las redes que se tejen y las diferentes familias que surgen. Estamos conociendo gente maravillosa y que piensan un poquito más en eso en global, ¿no? En el cambio de pequeño a grande. Good people, good vibe, good intention, good dreams And, and that's what we need around the world, and to realize that we are not alone. But if you know that hey, there's another person over the other side of the city feeling the same way you feel, that's you know what I mean, time. right? Exactly. And you know, the energy and the energy meet. You know. Yes, eso que si si solo solo comer de mi huerto me supone si no consumir gasolina y no me supone vivir totalmente aislada de la gente con la que puedo hacer cosas bonitas, inspirarnos. ...creo que es muy importante inspirarnos... ...y si eso supone movernos, utilizar el móvil... ...pues creo que es usar las cosas lo mejor que se puede... ¿no? ...usarlas o no usarlas ¿no? ¿no?... ...ahí están las herramientas y usarlas coherentemente... ...cada uno las que sienta y como sienta. Ya hemos pillado el lazo. Pues yo que sé, pues es que aquí en Madrid y en España... ...nos conocemos todo el mundo ¿no?... ...al fin y al cabo te terminas encontrando pues en un festival... ...que sigue sí en Madrid, que sí de fiesta... En Nueva York o en Londres, y sabes que, que formamos parte unos de otros. Yeah, we're here in Miller's house in Prague um, at the end of the Blue Skank Czech Republic tour 2016. We both moved in 2005. Um, before Ting, we had a project called Aphrodisiac, which moved, which just evolved into Ting. I would say it's kind of swing and dancehall rock. Yeah. slightly different both times. The local scene here is really interesting, it's different than Western Europe because you have people who are just starting out who will play for free pretty much um, in any club that they can find and then you have people who are starting to have some fans and they can make book shows and they get paid a little bit and then you have another Echelon which is uh, bands that everyone knows and they book the best venues and they have really professional organization, and they make a lot of money. Um, in Czech Republic, that third echelon doesn't exist. Uh, you know, not all clubs are like this. Some clubs are better, but a lot of clubs, I think, they just fill up the day because they know that people will go out and drink. It's cheap to drink here, so everyone goes out every night, and They know that people are going to come and drink, and it doesn't really matter who the band is. Um, so the quality, there's like a, not a quality control in the music scene here as much as there is in other places that I've been. The fact that there's not much money in music means that people who really want to do music are the ones doing it, you know. It's not possible to be a good man for everyone. In every situation, all the ways I believe a good man is the one who may fail. Tries and tries again. Try again, game. Don't walk five and if you try no big breath you will get for sure try don't no big rise up your head up Oh you know right away it tells me that you know we all need to uh, Uh, put our little bit in, you know, and be honest and truth with it, do our best, you know what I mean? Um, uh, as, in, as, as a planet, for the planet, for people, for for the environment, you know, each one of us do a little bit will help. Your best might be not as much in volume as the next person, depends on what it is, but everything make the globe, you know what I mean? Mm -hmm. uh, every little bit you know, uh, make the globe, you know, yeah. right, so equally important. Y nos une, yo creo, la misma creencia, o sea que hay que hacer algo, ¿no? por transmitir las cosas buenas. Pero está muy perdido, de alguna manera y hay transmitir un mensaje de humildad, de, de, de, de cosas normales, nos unen las cosas normales. Entonces es como una, una manera de demostrarnos que se pueden hacer las cosas de otro, de otro modo y que no es necesario que haya una empresa privada detrás aportando pasta ni patrocinios ni, ni, ni, ni cosas así por el estilo que es un poco a lo que nos tiene acostumbrado el, la disciplina de la producción de eventos. Si tienes dinero, puedes vender cualquier cosa. Puedes pagar media, and you puedes yeah. pagar uh, a la gente y puedes vender un centavo por mil dólares. Si lo comercializas bien, es un mercado. Pues hombre, yo principalmente veo que son dos encuentros que de, no mueven masas de gente excesiva y por lo tanto es lo que hablábamos antes no están enfocados a generar una riqueza, un consumo comercial como tal y eso de cara a las instituciones, para mí es muy, es muy complicado, que la gente que está arriba, desgraciadamente, no están preocupados por la cultura y por difundirla de una forma consciente. Es gente que, sinceramente, desde mi punto de opinión, no les importa. Nos cuesta muchísimo que nos apoyen, de, de parte de las instituciones. O sea, sí que hay apoyos, pero realmente un respaldo por... Pues creo que los dos eventos funcionan, al, o sea, los objetivos los cumplimos, los que nos planteamos, y coinciden con lo que supuestamente Quieren las instituciones y, y cuesta muchísimo que te hagan caso, que te ayuden. Al fin y al cabo, es música que lleva un mensaje, que tiene cierta, cierta peligrosidad, ¿no? Por, poder, eh, por el carácter transformador de la, de la propia música, ¿no? La música que tiene mensaje siempre queda relegada a un segundo plan, o a un segundo, un tercero, un cuarto, mm. sepultada, ¿no? Respecto a otras que están, pues quizá a lo mejor más vacías o. Que no te hacen pensar tanto. La música ha pasado a ser una cosa de ocio, no de cultura. Entonces, lo que necesitamos precisamente es que la música vuelva a estar en el sitio donde debe estar. Eso de la moda o no, la verdad que no me gustaría pensar que está de moda porque si es una moda va a ser pasajero. Y a mí me gustaría que fuese no como creciendo, que vaya hacia adelante y que siempre, pues que siempre haya algo, ¿no? que, siempre, que siempre crezca, que siempre esté ahí. Eh, pues estamos un poco intentando recuperar eso lo que se había perdido, pues a través de sesiones, de conciertos, recuperando el, el viejo espíritu, tanto del rock and roll como del reggae. Uh, climbing a rocky mountain, you know, yeah, yeah. Nosotros somos conscientes del de, <muchas> no de esfuerzo tan grande que es. No es lo mismo irte de Madrid a Santander y hacer un concierto y volverte, que hacerte cuatro, aunque sea. Con un presupuesto más pequeño, ¿no? Y... Y mientras el intercambio sea justo, da igual que haya dinero por en medio, lo que sea, mientras ambas partes o las partes que sean se quedan bien, se, se hace un bien común, ¿no? Sí, no, no, así, somos así. Somos así. Y nos gusta ser así, macho, y, no, y nos gusta ser así. No, no, creemos estamos que aquí, estamos aquí para algo. Quiero creer que hay una especie de, llamémoslo, revolución silenciosa, que cada uno donde esté, eh, con la música, la vida en el campo, ¿no? no hay una manera. ¿no? Always on the front line. Siempre en primera línea. Ser punta de lanza. No ni el mango, ni la lanza, ni el, la punta de la lanza. Que eso no es solamente aplicable al tema de la música, sino a, a todo. ¿no? A la vida en sí misma, al trabajo, a las relaciones, a la forma de ver las cosas. Do it better, always on the front line. Do what you're doing, do your best, you know, come from the heart with it, do your best with it, you know, and, you know, and respect nature and your surrounding, and eventually you get there. It's slow. you know, it's slow, but it's more sure and it's more rewarding. Man's not a reason to leave. Eh, no es a Bluskank, que Bluskank como lo vemos nosotros, está luchando. Y nada, me encuentro ahí un chavalito bajito, rapado con su boina. It was in uh, Messe, France, in Lorraine, and I just googled Bluskank, and first song I heard was like, oh, that's exactly it, I'm going. ¿Quiénes son Bluskank? ¿Quiénes son Bluskank? Porque vibráis con nosotros, no sé. Tenéis un plus. Eh, creo que tenéis una sintonía especial con lo que hay en Artim. Que sea real, que venga de dentro. <risa> <risa> y todo eso se transmite y nos lo transmitís. Bluescan es reggae y Bluescan es Madrid. Ahora en Socaire, y no sé, así que nos has preguntado otra vez, si se me ha ido la olla, se ha reído el Javier esto y ya. Yo contigo Miguel, yo siempre te he visto, te he visto desnudo, no se me olvidará nunca y me ¡No! me ¡No! I don't really care where you come from Only matters Why should we go if we got to come back with nothing? Day, money's not a reason to leave. The lessons on the priceless, let's miss music. Many things, many teach, refuse it. Never be a blues or a profeet and try. I never give up. Never give up. Yeah, rough moments. You know? It can and it will grow. <laughs> That's the vibe, you know. <laughs>